Despacito, una canción que ha pasado barreras hasta alcanzar la Macarena. Aunque sin una particular coreografía, Despacito ha logrado tanto éxito hasta llegar a posicionarse número uno en la lista Billboard, un puesto que no conseguía ninguna canción en español desde 1996 con la Macarena. La canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha generado amores y odios, pero para más de uno ha sido inevitable bailar. Este hit ha sido escuchado en todos los rincones del mundo. Tanto así que hace poco en Bogotá, mientras Justin Bieber estaba de gira, la escuchó y no dudó en hacer un remix con los artistas. Pero para muchos, el español a Justin solo le suena muy bien en el estudio, pues esta semana en una presentación que ofrecía el canadiense, olvidó la letra de la canción. No sé las palabras, así que digo poquito. No sé las palabras, así que digo toritos, cantó el joven artista. También pasó el micrófono al público, pero al parecer tampoco se sabía en la letra. Incluso en un momento el canadiense recurrió a un bla bla bla. Juzguen ustedes dejando sus opiniones en la caja de comentarios o en arroba Quick en todas las redes sociales. No te vayas sin antes ver nuestro anterior Extra Quick.